La música utilizada en esta meditación fue proporcionada por el canal Espiritual Life, un canal dedicado a la música para meditar, relajarse y mucho más. Te dejaré el link en la descripción. Hola, bienvenidos a esta meditación guiada. Hoy vamos a hacer un ejercicio guiado, basado en una experiencia que tuve. Hace algún tiempo, recuéstate en tu cama, procura que no haya interrupciones y siéntete muy cómodo, respira profundo, siente el presente un momento. Deja de lado tus pensamientos, concéntrate aquí, en este momento. a tu respiración siéntete vivo una vez ya en una posición cómoda mantente así relájate y deja de moverte ahora cierra tus ojos Escuche la música, relajando tu cuerpo y tu mente. Suéltate aún más. Suéltate. Voy a hacer un conteo regresivo del 5 al 1. Y en cada tiempo te vas a sentir más y más relajado. 5. Relaja tus piernas, tus pies, tus caderas. Cuatro. Relaja tu estómago, tu pecho, tus hombros. Suelta por completo tus brazos, tus manos, tus dedos. Dos. Ahora pasa a tu cuello y relájalo por completo. Tu cara, tu barbilla tus cejas, tus ojos, relájate aún más, todo tu cuerpo está completamente suelto, solo deja que la respiración fluya normalmente, Uno. Siente una pequeña vibración la parte de tu abdomen, parece como energía, puedes escuchar un sonido vibratorio, ahora en tus manos, en tus hombros y en tu pecho se siente esta vibración, y puedes observar cómo se expande llegando a cada zona de tu cuerpo. Sientes la vibración, pero la sientes más intensa en la parte de la espina dorsal, a la altura de cada chakra, incluyendo el del centro de tu cabeza. Todo está vibrando. Imagínalo. Puedes sentir ahora Cinco presencias, cinco seres, bondadosos, buenos y amorosos. Estos seres proyectan su amor hacia ti de una manera inigualable. sanando tu cuerpo puedes sentir sus manos cerca de ti son los que generan esta vibración en tu cuerpo estos seres se ven con una luz radiante, completamente blancos. Todos están alrededor de ti. Uno se encuentra enfocando su energía en tus pies, por tu cadera. Dos más a los lados izquierdo y derecho. Observa cómo ponen sus manos por encima de ti y sientes como una energía sanadora y reparadora. El último dedica su energía de amor y bondad sobre tu mente. Todos están trabajando sobre ti. Están reparando las partes de tu ser... Ahora, uno de ellos te invita a ponerte de pie. Imagina que lo haces. llegar más sedes de luz. Todos son amables, sensibles y bondadosos, algunos con una sonrisa enorme, felices, contentos por poder ayudarte. Observamos como todos ellos comienzan a poner las manos en sus hombros, conectándose uno con otro, formando un círculo en el cual Tú eres el centro. Todos se conectan bajo una misma cosa, el amor. Uno de ellos queda en el centro junto contigo, puedes observar su luz como irradia hacia todos lados, ahora uno más lo toma del hombro, haciendo una conexión con todos los seres de luz, Este ser te abraza y te envuelve por completo en un amor infinito lleno de luz y de paz. La luz es tanta que te es difícil ver con claridad. Solo ves luz. Este es el encuentro con seres muy sensibles que existen en el universo, en otras realidades y en el cosmos. Te sientes reparado, renovado, lleno de fuerzas para continuar con tu tarea en este mundo físico. Hay un enorme sentimiento de gratitud. Se sienten estas pequeñas vibraciones de energía pasando por todo tu cuerpo. Es fantástico, energético. Siente de nuevo tu respiración. Vuelve poco a poco a esta realidad. Comienza a moverte lentamente. Respira. La meditación ha terminado. Si gustas, Puedes repasar la experiencia en sensaciones y emociones. Gracias por estar aquí. Un abrazo de corazón. Nos vemos pronto.